levantamos muy temprano porque vamos a hacer una cobertura de boda petit en Malinalco, Estado de México. Es nuestra primera vez que vamos a este pueblo mágico del que tanto nos han hablado. Después de hora y media de viaje por carretera llegamos a Malinalco. Y ahora vamos a buscar la casa a la que tenemos que llegar para comenzar con las fotos del arreglo de la novia. Malinalco, Estado de México. La ciudad que no nos dio nacer pero nos ve vivir. que la vuelta estaba, ¿no? Sí, pero es que no puedo dar la vuelta a la izquierda porque creo que era en sentido contrario hacia ah, sí, allá está la flecha uh -huh. Uh -huh. Está con dirección a Emilio Cardaza Después de un par de vueltas ya nos pudimos estacionar y ahora vamos a caminar a la casa para comenzar con la cobertura que será aproximadamente de 10 horas. Esto incluye el arreglo de los novios, retratos con la familia, cubrir la boda civil, una mini sesión y parte de la convivencia. Como habrán notado, hoy es un día muy soleado en Malinarco y ya estamos en la casa. Que está espectacular. Tiene muchos detalles y varios spots que vamos a aprovechar en las fotos. A la novia ya la están arreglando y nosotros vamos a preparar nuestro equipo para comenzar a hacer fotos. El equipo que vamos a usar hoy es... Para fotografía, cámara Fujifilm xt 20 y el lente 16-55mm de apertura continua 2.8. Para video, vamos a utilizar la cámara Fujifilm xt 30 el lente 16.45 45 mm de apertura mínima de 3.5, el Roquinón de 8mm y el estabilizador Sijun Crane M2. Estas son algunas de las fotos que hice durante el arreglo de la novia, pero en mi portafolio puedes ver más. Después de documentar el arreglo de la novia, comenzamos con una mini sesión familiar en la que Dani, su mamá y su hermana se vistieron de tehuanas, que es el traje típico de Oaxaca. Me contaron que su abuela, quien era originaria de Oaxaca, les había hecho este traje y tenía un significado muy especial para ellas, por eso es que habían decidido usarlo en este día. La verdad es que se veían muy bien. ¿Por qué pueden agarrar de <risa> como yo de ¿Ya lo veo? yo no? ¿Tú a mí <risa> <risa> y estamos aquí unos con sus papás, ¿no? Ahora sí pasamos todos, ¿de nuevo ¿Acá? ¿Qué pasa? dos, tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? y en medio. ¿Aquí? Sí, a un lado del Ah, A la derecha. Ah, adelante, derecha. Sí, así. Ahí está. ¿Ya se la van a dar la ¿Nos tomamos una o ya? No, yo digo nos la más favorita? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Pues porque me asustra, sí. Ah, sí, porque ellas no tienen pantalla un uniforme. Sí, sí, Va. sí. ¿Ustedes van a ir a la hoy? No, no, también, sí. ¿Quieren una ya ja? para que sigan las maquinas? Sí. ¿Vamos a ver? Ah, ok. Pues hicimos varias fotos familiares y después. Comenzamos con unas que solamente eran para Dani y Jordi. No, sería que hiciéramos una donde tú venías las caminas de este lado okay. y se van a encontrar. ¿eh? Acá. Y se encuentran. ¿Y no? Ustedes, normal. <risa> si, sí, <Sí>. nos chocamos. <risa> y se dan un beso cuando lleguen al sol. Que le voy a tomar tarde. Tocayo. Sí, ahorita lo... Se ven muy bien juntos. Gracias. A ver, yo tengo <risa> Tengo otros datos. Sí, es aparte... verdad. a hacer otra que Sí. ¿Por qué hacer? De cuadro como de Victoriano <risa> cuadro como de hace ah, <risa> de cuadro, de cuadro, bueno, falta Ajá. ¿Pueden dar un Sí. Yo sí. de este lado. <risa> de lado que está Los tenemos en un mejor lado. Sí. <risa> Así como están ¿no en Sí, lado. Sí. Ah, Lo primero que hacemos. Has hecho eso? Sí, Y te ves a el Sí, sí. sí. sí. sí. sí. Sí, está para el ratón, ¿eh? sí si no el ven que Ajá, ah, tal vez el banquito ah, sí. Sí, sí. sí, totalmente, sí ¿Quieren que me agachen más o está. No, estás bien ahí bonitos. Son las siempre vivas. Sí. Sí, sí, Dice nadie que le echan para que quede así. digo, no, así son. Fíjate que, sí, no seas de cuenta, cuando fuimos yo quería que tuvieran flores en pastillita. Si sí, me acuerdo cómo que me contaste, que mi mamá. Y ya, como que no hacían la prueba, pero están en la cara. le pusimos estas, creo que estas son nardos que huelen y estos domitos no sé, están súper lindos y esto no sé cómo tiene se llama tiene un muy bonito color el muy color. bonito el color gracias <ríe> como otoñado es Otoña. sí. Sí. bonita la luz, ¿verdad? no, vio, después Salí <risa> la novia, ya puede, ya, ya eh. Ya, ya. <risa> te ya dar. Ya está. Ah, te los vendo. ¿Es que los ¿no? vendo. <risa> nah, a ¿Podemos cerrar los ojos. Sí. Después dar un beso. Ándale, Sí. <risa> ¿Puedes tomar con tus dos manos el en... ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Abrimos los ojos, Benny. ¿Eh, Jorge, ¿cómo estabas? ¿Cómo? Recargado un poco a la ah, Yo, ¿cómo estaba? <risa> Ya estamos en la terraza en donde será la ceremonia civil, nos acomodamos en un solo lugar porque no podemos estarnos moviendo mucho por el tema del distanciamiento social. Pues ya pasó la ceremonia civil, la luz ya está bajando y vamos a salir con los novios para aprovechar la luz del atardecer y hacer unas fotos más. y sí, el ponga acá si, no, sé sí si le puedes sostener su mano ahí, ¿eh? él con ya? la huella ya después <ríe> que ya todo bien sellado ¿no? <ríe> qué les gusta hacer puntos de película? ¿a qué les gusta hacer? de azar ¿no? de azar en su mano y de azar si, si le cuesta Para mi miniaturas. O sea, ¿Pasas vacaciones? ¿no? Sí, vacaciones, ver películas, no. comer. Comer. Comer, es ah. ¿Cuál es su comida favorita? Da. Antes de los Bueno, sí Y la biblia. Bueno, pero panes... algo más terrenal. No, no, a mí me gusta. Eso es terrenal, dile. Y yo, no sé tú, pero. No, pues a mí me gusta los panuchos, el relleno negro. beso. beso. Ay, madre. Ay, madre. Abrazo. Acá hay más, mira. <ríe> sí. Ay, ay, va a tener su cinturón como de guerrilleras. De cartuchos de cómpete. Beso, beso, beso. Ya está anocheciendo y nosotros estamos terminando la cobertura. La verdad es que pasamos un día muy agradable con Dani y Jorge en Malinalco. No nos queda más que agradecerles por habernos hecho parte de este día tan especial en su vida. Gracias por ver este detrás de cámaras. Si te gustó, dale like, deja un comentario y no olvides seguirme en las redes sociales y unirte a Patreon. Nos vemos en el siguiente video.